No soy una puta cielo Esta es una historia sobre la libertad de las personas Sin ser juzgadas por lo que son No soy una puta cielo Ahora soy la puta Vive y deja vivir si no aportas, aparta Déjame ser como soy, por favor No me critiques, no soy perfecta Por mis defectos crecí sin amor Y en el cole me sentí una mierda Insultada y excluida Solo por ser diferente Maquillando mi tristeza Y fingiéndole a mi gente Para algunos una puta Enseña mi cuerpo y me ajusta Con tacones de aguja Sin ropa interior y les asusta No soy una puta, cielo Ahora soy la puta Emenda. Una imperfecta liberal Déjame ser como soy No me critiques por favor No me quites mi personalidad ser Mi especial No soy una puta cielo Ahora soy la puta Emenda. Los que me insultaban me aman y yo por fans me muero. No soy una puta cielo, ahora soy la puta. Amen, amen, amen. Los que me insultaban me aman y yo por mis fans me muero. No soy una puta cielo, cielo, cielo, ahora soy la puta. Amen, amen, amen. Los que me insultaban me aman, aman. aman amen, amen, y yo por amen, amen, amen. mis fans me muero. muero. David Miguel Ángel o quizá el hombre elefante. Trátame con respeto y yo tiraré pa'lante. Si piensas como yo, cántalo. cántalo. Si sientes lo que yo, grítalo. grítalo. Pizca, gorda, negro, calvo, gay, alta, bajo, plana, trans, lesbiana o como los de la puta gana. No soy una puta cielo, ahora soy la puta. Emenda. Fans me muero, no soy yo la puta cielo, cielo, cielo. Ahora soy la puta. I mean, I mean, I mean, I mean. A los que me insultan, dan mi aman, aman, aman y yo por mis fans me muero, muero, muero. <risa> Me insultaban mi amán Y yo por mis fans me muero ¡Grítalo! <tose> ¡Grítalo! crétalo